Tal, mis queridos amigos? Bienvenidos una vez más a su canal de servicio técnico en CCTV. Bien, en esta ocasión vamos a continuar nuevamente con eh, nuestros videos de la línea eh, OMADA con el sistema OMADA OC200. Bien, en este caso vamos a ver el día de hoy eh, cómo conectar eh, prácticamente dos puntos de accesos. Eh, tengo lo que es un eap eh, 115 y un ap 110 aquí como pueden observar pues ya tenemos conectado lo que es nuestro switch spoe a nuestro switch que viene de la línea de internet eh, conectado al switch y de la marca Hit Vision y asimismo tenemos alimentado lo que es nuestro sistema OC200 ahí está eh, en esta ocasión pues vamos a conectar lo que son estos dos puntos de acceso este es de la línea outdoor y este es de la línea pues interiores vale eh, como podemos observar tenemos dos pares de cables negros y dos pares de cable azul. Eh, como pueden observar eh, el sistema pues ya prácticamente está conectado a una red. Simplemente nosotros vamos a conectar nuestros puntos de acceso y posteriormente vamos a entrar al sistema Humada y así poder adoptarlos. Entonces regresamos. Perfecto, mis queridos amigos, ya estamos prácticamente listos para eh, ingresar a nuestro sistema OC200 de la marca TEPELIN, al sistema humada. Ya tenemos conectados los dos puntos de acceso que vamos a utilizar, que vamos a adoptar. Y ya tenemos también el sistema eh, OC200 pues conectado y funcionando con el, el sistema POE. Vale. Y bueno, eh, vamos a proceder entonces a ingresar a nuestro sistema, al sistema Omada Cloud. Bien, perfecto. Eh, en, el, en el capítulo anterior, en el video anterior que nos quedamos, donde prácticamente le dimos de alta el sistema OC200... En este caso vamos a entrar directamente a, vamos a lanzarlo y posteriormente vamos a irnos a el siguiente paso que es adoptar las, las antenas, los puntos de acceso, ¿vale? Entonces, eh, nuevamente vamos a repetir la acción de eh, lanzar. Vamos a esperar unos segundos. Perfecto. Bien, aquí ya tenemos lo que es el, el sistema OC200 el omada controller eh, vamos a ponerle aquí oc 200 oc oc 200 vale vamos a ubicar lo que es México vamos a irnos a México dónde está dónde estás dónde estás México México no te escondas México Aquí está. En la zona horaria vamos a ponerle a... Menos 6, Guadalajara, México, Monterrey. ¿Vale? Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ponerle aquí. Oficina. Vamos a nombrarle así eh, el escenario. Vamos a darle en OK. Siguiente, perdón. En este caso yo... Eh, voy a identificar estas dos estas dos antenas o este dos puntos de acceso que es el EAP-115 y el AP-110 como mis puntos de acceso ¿vale? voy a dejar pendiente esto no la voy a adoptar en este momento vamos a dar en siguiente eh, aquí como les mencioné no vamos a tocar nada vamos a dejarlo así vamos a darle en siguiente y aquí vamos a ponerle un nombre de red. Vamos a ponerle aquí red de negocios. ¿Vale? Vamos a ponerle red de negocios. Vamos a ponerle una contraseña por de mientras de 1 al 9. ¿Vale? Ahí está, del 1 al 9 no vamos a crear ni una red de, de invitados vamos a dar en next vamos a, a ponerle el nombre del administrador en este caso voy a ser yo el correo electrónico y bueno vamos a aceptar los términos y condiciones y vamos a dar en Next. Perfecto, ya prácticamente estamos listos ya para eh, seguir con nuestro nuestra configuración. Eh, vamos a darle en, en Finalizar. Vamos a esperar unos segunditos que aplique los cambios. Y bueno, perfecto, ya está prácticamente eh, listo. Ya tenemos prácticamente dos puntos de acceso. Vamos a irnos aquí en la parte de EAPs. Y vamos a ver que ya tenemos dos puntos de acceso conectado. Esos son los, Esa es la, la 110 y esta es la 115. Esta no la vamos a adoptar en este momento. Y bueno, en este caso, pues ya estamos prácticamente listos. Aquí lo que nos hace falta, pues es eh, eh, ir a crear el portal cautivo para que ya eh, nuestra red, pues empiece ya a, a poder... Bueno, en este caso, eh, bueno, en este momento ya... Nuestra red ya debe de estar apareciendo. Aquí está. Dice red de negocio, la red Wi-Fi. Bien, eh, vamos a irnos aquí en la parte de arriba. Eh, esta es la parte principal donde eh, podemos observar lo que es los dispositivos conectados y los clientes conectados. Eh, ¿Qué más? hay una parte donde dice eh, Network, en esta parte vamos a irnos donde dice Setting vamos a irnos aquí en la parte donde dice eh, Wireless, Wireless Network y vamos a ver que aquí eh, pues ya tenemos lo que es la red, el nombre de red eh, de negocio, red de negocio ¿vale? y vamos a desactivar lo que es la eh, contraseña vale, vamos a ponerle aquí en none ahí está vamos a darle a aplicar ya con eso nuestra red eh, pues ya está libre, ahorita si entramos vamos a poder conectarnos sin ningún problema vale, pero eh, como nosotros vamos a autentificarnos por medio de fichas entonces vamos a irnos es en autentificación vale entonces aquí no tenemos todavía ni un portal cautivo lo que vamos a hacer es ir a crear el portal entonces vamos a entrar aquí donde dice crear nuevo portal y vamos a poner el nombre del portal en este caso eh, va a ser eh, el portal va a ser oficina nuevamente o Sí, vale. ese es el nombre del portal bien, aquí ya tenemos prácticamente ya eh, activado lo que es el portal vamos a seleccionar una red donde el portal se va a ligar donde la red se va a ligar al portal ¿vale? entonces vamos a seleccionar lo que es red de negocios Vamos a ir nuevamente, red de negocios. Ahí está. Bueno, ahí lo tenemos ya seleccionado. Luego dice aquí tipo de autentificación. Vamos a darle en Hotspot. Bien, una vez seleccionado el Hotspot, vamos a seleccionar el tipo de Hotspot que vamos a utilizar. En este caso va a ser Vouchers. ¿Vale? Eh, en esta parte es donde nosotros vamos a, a poner eh, la liga o el, la página, la dirección de la página donde se vaya a dirigir. ¿Vale? En este caso vamos a ponerle aquí sin redirigirlo. Y en la parte de aquí abajo pues ya tenemos lo que es... Eh, Cómo configurar el portal no en este caso eh, en este momento pues ya nos está apareciendo un portal por default eh, vamos a ponerle aquí en inglés perdón en español vamos a poner en español para que la página eh, cuando entremos pues aparezca como español vale en esta parte eh, aparece como en modo pc le damos clic en esta parte pues va a aparecer el formato de eh, dispositivo móviles bien, editar la página, no vamos a editar la página en esta parte está seleccionado lo que es eh, una imagen si nosotros queremos agregarle una imagen tenemos que seleccionar esta parte si nosotros nada más queremos ponerle lo que es un color eh, sólido, pues va aparecer eh, una pestaña extra donde nosotros vamos a poder seleccionar el color que nosotros queramos y pues en, la, en el portal pues va a aparecer ese color no vamos a seleccionar lo que es una imagen vamos a seleccionar esta perfecto en esta parte, eh, vamos a poder ajustar la imagen al tamaño que nosotros queramos. Ahí está. Perfecto. Ahí ya tenemos lo que es agregado, el, lo que es la imagen de fondo de nuestro portal. Eh, lo podemos ajustar al tamaño que nosotros queramos y bueno eh, en la parte de abajo donde dice logo está habilitado podemos activarlo o desactivarlo si queremos mostrar nuestro logo vamos a agregar uno vamos a agregar uno por de mientras vamos a poner por ejemplo, esta. Perfecto. Ahí ya tenemos activado lo que es el logo. Vamos a aumentarle un poquito el, el tamaño. Y bueno, eh, en la parte de abajo aparece una serie de opciones donde nosotros, si queremos cambiar el color de el sombreado o del color de la parte donde dice voucher, el código del voucher. En este caso voy a dejarlo en color blanco. El color del texto vamos a dejarla en color amarillo. vamos a ver cómo aparece. Me parece que ahí no está. Vamos a ver. El color vamos a ponerle en negro nuevamente. En el lugar de login vamos a cambiar el color. Vamos a ponerle en rojo. Vamos a cambiarle a verde, ¿vale? En verde. El color de texto lo vamos a poner en negro. La posición del eh, donde nos va a indicar el ingreso el voucher, vamos a ponerle, bueno, podemos activar, moverla arriba, medio o bajo, ¿no? Bien, el texto también lo podemos modificar. Podemos ponerle entrar. Entrar. Y en la parte de abajo podemos ponerle o activarle la información de eh, bienvenidos. Va a aparecer aquí en la parte de arriba. Vamos a poner bienvenidos. Okay. ahí está bienvenidos a la red wifi el tamaño de letra vamos a ponerla a 18 ahí está. Vamos a cambiarla, vamos a ponerle uno más al 14. Vamos a ver cómo se ve. A mí me parece que ahí está bien. Perfecto. El color vamos a dejarla en blanco. en eh, Los términos y condiciones. Y bueno, vamos a dejarlo también deshabilitado. O podemos también activarlo y ponerle algún texto que nosotros queramos que aparezca en la parte de abajo o si no pues dejarlo desactivado ¿no? dejarlo desactivado en caso que no lo queramos poner y en la parte de, de aquí abajo eh, hay, una, hay una hay una opción donde nosotros podemos activar y agregar eh, de 1 a 5 imágenes para que en cada cierto segundo, de 1 a 30 segundos aparezcan, ¿no? Duración de por cada imagen, ¿vale? Bien, eso es en caso de que nos, si nosotros queramos hacerle algún, alguna promoción o propaganda de alguna página o de nuestra propia página, pues podemos agregarlo, ¿no? Bien, perfecto. Vamos a dejarlo... Así, desactivado. Y pues ya con esto nosotros tenemos ya listo nuestro portal cautivo para eh, nuestros usuarios se puedan conectar. Y ya con esto eh, puedan visualizar ¿no? nuestro portal. Perfecto. Ya aquí con esto ya nosotros tenemos eh, creado nuestro portal. Eh, con el nombre de red de negocios. Eh, en este caso, pues ya los que quieran conectarse en este momento, pues necesitan eh, ser eh, identificados o autorizados. Bueno, pues ya está listo prácticamente la el portal cautivo. no Ya está listo el portal cautivo. En este caso, pues vamos a ir directamente a lo que es el eh, al portal nuevamente para crear las fichas o los vouchers vamos a irnos nuevamente a donde dice acción editar acción y vamos a ir en la parte donde dice voucher manager o manager vamos a dar un clic bien, vamos a irnos a la pestaña de voucher y vamos a irnos a donde dice crear vouchers. Vamos a ingresar y nos aparece, dice portal, aparece seleccionado el portal oficina, así le pusimos. Si nosotros hubiéramos creado otros portales por aquí aquí este aparecieran, ¿no? Entonces, como es el único que creamos, pues es el único que va aparecer. Bien, eh, la longitud de dígitos o códigos es del 6 a 10. Ese es el mínimo, 10 es el máximo, ¿vale? Vamos a dejarlo en 6 y aquí la cantidad de voucher es de 1 a 500, ¿vale? Vamos a crear, por ejemplo, eh, 10, 10 este... 10 voucher o 10 fichas. Y luego en la parte de abajo donde dice tipo, dice aquí eh, el límite eh, de usuario en la cuenta va a ser 1 para poder utilizar una ficha. Y con esta opción, eh, si el usuario se desconecta con su ficha, otro puede eh, conectarse con, con la ficha. ¿Vale? Y le estamos dando permiso que un usuario, límite de un usuario por cuenta, o sea, por ficha. Si ¿Vale? nosotros aquí seleccionamos o le damos más opciones, pues se van a conectar más usuarios con la misma ficha. En la parte de aquí abajo, eh, también nos dice que límite de usuarios en línea, le estamos eh, seleccionando uno a la vez si sí, tenemos opciones del 1 al 999 para que eh, con una sola ficha se conecten pues más usuarios pero en este caso como vamos como vamos a controlar eh, pues el, la red pues tiene que ser, ser un límite no por fichas para que sea controlado y así pues no saturar la red dice qué tipo de duración dice aquí duración de fichas o duración de cliente vale eh, podemos seleccionar esto o también esto esto puede decir que el voucher en la leyenda en el voucher va a decir voucher duración eh, tanto no una hora dos horas vale y en modo cliente, pues igual, igual puede ser que dice aquí, eh, cliente, eh, su ficha expira eh, en tantos minutos o tantas horas, ¿no? Bien, vamos a seleccionar este donde dice duración de voucher. Viene una hora, 8, 24, 7 días. Y en la parte de aquí abajo, dice, aquí nosotros podemos... Eh, es seleccionar los minutos las horas vale entonces vamos a poner uno de 30 días vale vamos a eh, a crear 10 fichas para 30 días para un usuario en la parte de aquí abajo donde dice rate limit o tráfico de limitación. Vamos a. Eh, pues también poder. Crear un límite de. Bajada. Y de subida. Por ejemplo. Vamos a poner aquí. Vamos a poner lo que es. 5 megas. 5 megas. En caso que. La pongamos en kilobytes, tiene que ser 5.000 kilobytes de subida. Vamos a darle igual unos 5 megabytes. vale Ya tenemos 5 de bajada y 5 de subida. Y el tráfico, el tráfico, pues vamos a ponerle, por ejemplo, en... Eh, nosotros queremos limitar el tráfico de megas que va a utilizar a este usuario lo podemos seleccionar para que no exceda ese límite de, de megas de descarga y si no vamos a dejarlo eh, libre para que pues los megas sean ilimitados perfecto en la descripción aquí podemos poner eh, como un texto. Estas fichas son de 30 días. Vamos a poner 30 días de internet. Esta leyenda va a aparecer en nuestras eh, opciones de las fichas cuando ya están creadas aquí en, el, en la parte del portal. Entonces vamos a darle aquí donde dice guardar y vamos a esperar... Que nuestras fichas ya aparezcan en esta parte donde dice código. Aparece el código o el PIN que vamos a utilizar para ingresar. Duración Voucher 30D. 30 días. Ahora para poder imprimirlas. Seleccionamos todos de esta manera. Ahí está. Tenemos 10 seleccionados. Y vamos a ir... En la parte de aquí arriba donde dice imprimir eh, todos o imprimir voucher seleccionado. Vamos a imprimir todo. En este momento tenemos 10. Y nos va a mandar al portal o a la página donde ya nos aparecen las 10 fichas con los códigos válido por 30 días límite un usuario en línea y bueno aquí lo podemos poder bueno aquí lo podemos guardar como pdf o ir directamente a imprimirlo en dado caso que ya tengamos alguna impresora lista para la impresión bien vamos a guardarla como pdf eh, bueno, aquí ustedes pueden modificar el tamaño de la página. Pueden colocarla en forma horizontal para que nos quepa más. O pueden hacer algunos ajustes. Pueden hacer... Eh, seleccionar el tamaño de, de la hoja a utilizar. También pueden personalizar los márgenes. Para que pues quepan más... Más fichas. Eso ya se los dejo a su criterio. Para que ustedes. Los puedan ir cambiando. Y bueno. Perfecto. Aquí voy a ponerle voucher. De. 30 días. Pero vamos a ponerle aquí. 10. 10 voucher. 10. Vouchers. De 30 días perfecto vamos a darle en guardar y vamos a cerrar este este esta ventana no esta pestaña perfecto aquí eh, pues ya tenemos creado lo que es el el portal y las fichas vale vamos a irnos directamente aquí vamos a seleccionar la red de negocios Vamos a dar en conectar. Vamos a ver si nos va a redirigir. Vamos a entrar a una página. Vamos a ver. Voy a entrar a una página en esta. Voy a desconectarme de, de la red por cable. A ver, voy a desconectarme. Perfecto. Y aquí ya me encuentro conectado, dice el limitado. Voy a ingresar a lo que es una página, voy a ver. Vamos a ver si nos va a pedir una ficha. Bien, aquí ya me apareció una pestaña extra donde ya me mandó lo que es al portal. Y como podemos observar aquí ya aparece nuestro portal nuestro logo, bienvenidos a la red wifi y nos indica que dice aquí acceso a voucher, código de voucher y entrar. ¿Vale? Vamos a utilizar un código que guardamos por aquí. Vamos a abrir ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Perfecto, vamos a copiar nuestro código Vamos a ingresarlo y vamos a dar en entrar Aquí nos está indicando unos ciertos segundos, eh, dice aquí redireccionando, pero como nosotros no le activamos la redirección para que nos enviara a otra página, pues simplemente no nos, va a, no nos va a enviar. Bueno, aquí ya prácticamente ya se encuentra conectado, si nosotros aquí nos fijamos dice aquí conectado nosotros vamos aquí en la página de YouTube ahora ya nos va a permitir a entrar aquí está ya nos está permitiendo entrar a la página de YouTube ahí está En hacemos entregas de manera fácil, Perfecto, ahora vamos a irnos o vamos a regresarnos a donde está lo que es el portal. Vamos a ver si nos aparece por aquí los usuarios o los clientes autorizados. Miren, clientes autorizados. Aquí está. Dice aquí el nombre, servicios técnicos, es el, la laptop que tengo, la dirección MAC, la red que se está conectando, el voucher que está utilizando, o que utilizamos. Y los megas, aquí va a aparecer un poquito más tarde, los megas eh, utilizados. Eh, la hora que se activó, bueno aquí ya nos marca. Eh, a la hora que se activó, que hace a las. Aparece aquí a las 7.21, supuestamente. Se activó una hora antes. Y pues va a expirar. No dice aquí 20 de septiembre. Este es 21 de agosto. Y al 20 de septiembre. Son 30 días. ¿Vale? Y aquí nos aparece una opción donde nosotros podemos. Pues, desactivar o desautorizar ese usuario. Y también podemos eh, darle más, más tiempo. ¿no? Aquí aparece el tiempo. Aquí aparece el tiempo. El día que empezó. Y el día que eh, se expira. ¿no? Pero también aquí le podemos dar eh, más días o más horas. Y bueno, ya nada más le aplicamos. ¿Vale? Entonces, este... Pues, mis queridos amigos, esto es lo que les quería yo mostrar. Eh, de cómo crear el portal cautivo. Y cómo crear las fichas o vouchers para poder conectarse. Ahora, si nosotros vamos aquí en la parte donde nos aparece... Eh, nos aparecen nuestros dispositivos. Aquí está. Dispositivos. No. ser clientes. El cliente ya aparece como la que estamos conectado. Aquí está. La podemos bloquear también a ese cliente. Podemos reconectarlo. O podemos eh, desautorizarlo. no eh, ¿Qué más? Los megas que está utilizando, miren aquí, los megas a, está utilizando hasta ahorita. Bien, otro, otro panorama que vamos a ver, vamos a ver por aquí. Aquí, miren, en esta parte ya nos aparecen las dos APs, un cliente conectado vía Wi-Fi. Y bueno, aquí también aparece, ¿no? Un cliente. No. Perfecto, ahí están mis queridos amigos. Bien, espero que les guste. Espero que les haya gustado este pequeño video. O este video, espero que les haya gustado eh, este video de cómo es eh, de poder adoptar los puntos de acceso y crear un portal cautivo. Y también crear fichas para poder conectarlos. ¿vale? En este punto vimos cómo conectarlos, los puntos de acceso, cómo adoptar las antenas, cómo crear nuestro portal cautivo y cómo generar las fichas. Vale, Entonces, sin más por el momento, nos despedimos y nos vemos hasta la próxima. Chao.